Son 9 y un vídeo de un turno. Estamos aquí en mi servidor, Roleplay. Eh, ahora mismo somos 7 en el servidor, me parece. Exacto. Hay 3 eh, médicos o MS. Hay 3 polis. Y un mafioso, el cual soy yo. Eh, ya se ha vendido una mafia. También eh, he puesto el NPC de del banco he puesto para que se puedan hacer atracos al banco que bueno, los atracos al banco solo se pueden hacer si son tres miembros, son tres policías conectados hay tres policías conectados y eh, no mucho más voy a intentar voy a intentar hacer un atraco a banco voy a intentarlo eh, antes que nada quiero ver una cosa y es eh, si yo vale eh, hemos hecho una torreta, vale, en, aquí en la que viene siendo mi base, la cual no, no, a ver, vais a, vais a verla, si entro aquí la vais a ver dónde está. Eh, pero eh, estas torretas, las torretas, solo se pueden hacer dentro de, solo se puede colocar dentro de zonas privadas, es decir, si tú en tu casa tienes una torreta pues perfecto. Ahora, si esa torreta mata a un poli y tú no eres mafioso, eh, eh, te puede te puede caer una buena. Eh, bueno, el, por lo general, lo único que pueden, pueden raidear bancos son los, los mafiosos, porque son los que pueden sacar la Nicoré, que es el arma para raidear por excelencia. Pero eh, tú también puedes hacer lo que vienen siendo estas granadas, las más que granadas, con las que, hombre, a una mala puedes intentar, puedes intentar raidear. No sé si llegan a hacer daño, bueno tú puedes hacer las más granada granadas con can, eh, explosivos y algunas nails, ¿vale? Eh, puedes hacer las minas, puedes hacer claymore, todo eso lo puedes hacer, pero. Eh, colocarla no las puedes colocar por ahí eh... Vale Y bueno pues no mucho más eh... Hay tres polis Ahora mismo Y a mí me gustaría hacer Un atraco a banco La verdad Esta, esta no la puedo coger Esta la compro creo que Carpapa y no se la voy a quitar a ver pero voy a coger con mini core Y voy a ir A hacer un atraco a banco ¿Por qué? Porque bueno Porque creo que Que puedo hacerlo yo solo Creo que lo voy a poder conseguir, si me matan pues nada Pues me mataron pero Necesitaría Un industrial en verdad en voy a eso Por ahí así aún Por, por el, En principio Y ya está Vale. Me llevo así el coche. Vale, voy a intentar hacer un atraco a banco yo solo. Vale. Eh, los eventos, también eh, haremos algunos eventos, como yo sé, camiones que se transporten y tal. Todo un poco. Con dinero y, y todas las cosas. A ver. Vamos a esto y esto vale. eh, los policías si, en, si consiguen una nicore no pueden usarla por ejemplo todas las eso solo podemos usarlo los los mafiosos y ciudadanos si queremos eh, Hacer un atraco a banco. Vale, este banco no vamos a hacer un atraco. Que aquí hay gente por aquí. Mira el otro banco. Aquí. Vale. em eh... Antes que nada voy a, voy a comprar un silenciador Para Nicoré eh, Mira al Guns rápido Me voy a comprar un silenciador para Nicoré Para que no se, se ne, No se escuche Que estoy usándolo Ahí está el Guns <risas> Esto debería hacerlo yo con más gente Pero vamos Soy un temerario y ninguno de los de mi mafia Están conectados ahora mismo Pues lo voy a hacer yo solo Esto lo ha puesto que el Papa Necesita licencia de armas para comprar Ah, ya No me interesa Se me ve que tal Vale Ranger Supresor Voy a comprarme dos Dos Ranger Supresor Y... Nikorev Box no hay. Hay Dragon Box que no nos sirve de nada. La verdad. Vale. Creo que ahora mismo ninguno me... Ostras. Yo Voy que colocar el coche aquí. Sí. Segunda fila. Se podría decir. Que ir revisando cada vez. <ríe> me, acabo de, me acabo de robar No sé, no, creo que no había muchos Creo que no había muchos <ríe> no, se ha dado, no, se ha, no se ha dado cuenta nadie No se ha dado cuenta nadie De que <ríe> Buah, perfecto A ver Entrar aquí rápido. Vale. Corre, corre, corre, corre. Voy a guardar. Voy a guardar mi. La, la Nicole. Voy a guardarme la Nicole. Eh, en esta zona ¿vale? las zonas estas de. de policía. De mafioso, vaya No sé, no puede entrar nadie ¿eh? no, no puede entrar un policía aquí A irrumpir A ver Es decir, si queréis coger la nicorefeza que acabo de soltar, no podéis Vaya eh... A ver, ¿qué está pasando aquí? Y se están matando los notas contra los policías vale mm. vale pues me voy a que poner yo aquí estoy aquí haciendo un atraco tan tranquilo y aquí si tienen plantas tienen que voy claro que claro si empezáis, matarnos, si, empezáis matarnos, si empezáis a matarnos si empezáis a robar a robar todo a robar todo ¿sí? pero sé si es que no Vale, pero vamos a ver. Si tenéis, si ellos han irrumpido en vuestra casa y tenéis cosas ilegales, pueden entrar perfectamente. No, han, en, han entrado en nuestra casa y nos han empezado a matar. Suelta alarma. Y luego han empezado a a claro, los muebles, los muebles, los muebles los... Suelta la cobra. A ver, A ver, ¿qué ha pasado? A ver, aquí, aquí han entrado y os han visto esto, ¿no? Pues por esto, por ver esto, os pueden os pueden irrum irrumpir en la casa y os la, la pueden embargar. a ver, no, no, no, no, no. Sí, sí, serio? Claro, claro, claro. Inventate más cosas. Yo he salido a ver empezado a disparar. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo que... Vale, abrir, abrir aquí, abrir aquí. A ver, si a, a vosotros un policía os dice quiero entrar en vuestra casa, Puede entrar en vuestra casa. Y vosotros lo que tenéis que hacer como personaje inter... No, no, aquí, aquí no se necesita orden. A son, si eres policía.. Enseñar enseña la, enseña la placa y puedes entrar. En el mall se venden, en el mall se venden órdenes judiciales. No, pero eso es de licencia si de, casa. de casa. Órdenes para casa. Delito judicial. Para saber si está matriculada la casa. Claro, eso es para saber si está matriculada. Si el policía ah, quiere entrar, puede entrar. Ah, ah, ah. Ah, Dios, vale. Voy a hacer una cosa. Estamos sí, un momento. en un taller definitivo, por favor. A ver, lo que falta Eh.. Por aquí está más rojo, aquí falta rojo. Lo que pasó en realidad es que ellos estaban presentando con droga, ¿no? Se le dieron a y me mató con la. La cosa extra de mi vida, la escalada. Y ahí empezó todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A ver. Vamos a ver. Es eso, eh. Si a, si, a entra, si a vosotros os entra, si a vosotros os entra, si a vosotros os entra la, la policía aquí y os ve esto, os pueden embargar la casa Y no necesitan un derecho de, para entrar, ellos, ellos al ser policía Vale, bueno pues, aunque vale, si son lechugas, vale, son lechugas, pues entonces si son lechugas no pasa nada eh, pero si fueran drogas, si fueran, si fueran drogas, cogerían aquí y entraran o la, podría, o la podrían quitar. Así que yo, si fuera vosotros, como personas inteligentes, escondía las plantaciones de alguna forma. ¿Entendéis? Tenéis que buscarla de alguna forma. Vale, vale, vale, vale. Aunque sean lechuga. pero en el caso que no fueran lechuga, ¿vale? Eh, muy bonito de todo eso, ¿sí? pero ¿dónde ¿Males? está la orden judicial? Vale, no necesitan orden judicial, ellos sacan la placa y dicen, somos la policía, queremos entrar y pueden entrar al tener pero, placa de policía. Pero esto no, no, no es muy rol. es así, es así. Alex, yo, pero Tú es sí que quieres en las normas, eh claro ellos, claro vosotros vosotros al ser ms vosotros al ser ms vosotros no no podéis matar vosotros no podéis matar Estamos no, clean, más la... a ver, estamos no, clean Yo lo he matado, ya está no, Armin, déjame hablar Estos A ver, él te sí mató <ríe> Aprovechan que yo tengo casa y se vienen oh, a vivir No, para nada, Mario, has vale. matado a un niño vale. Si subes a lo que tú has matado a un niño Ahí vale, hay un, un segundo cito. Toma, toma, toma tira. Eh, tío, me ha quedado Y si a cada uno le damos una lechuga y yo... Eh, no, no, que no tenéis que dar ninguna lechuga Que esto se queda así, pero que que ya sabéis que tenéis que si que si la policía quiere entrar en vuestra casa puede entrar para ver lo que tenéis porque son policías venga ya es que también vosotros sois un poco tontos cómo tenéis aquí un arma aquí expuesta vale pero eso no es un, eso no es un eso no es un arma eso no es un arma civil no podéis tener armas que no sean civiles a no ser que las tengáis escondidas. Pero no podéis tener armas no de gala. Es de la Segunda Guerra Mundial. Es de la Segunda Guerra Mundial. era ¿eh? mi abuelo. Bueno. A ver, sacar las armas que no sean. La Avenger y la Empire. La, la única, las únicas armas que se, pueden, que se pueden tener públicas y con una licencia de armas arma son la, las que son. están en. Eh, el Guns Esas son las únicas armas legales momento, A ver, te callas, cara, ¿Quién quiere hablar? Venga Vale, pregunta? venga, sácala ¿Qué? ¿Qué? Sácala Sácala y me la sueltas Hombre, ¿eh? no sé no, este. eh, claro te Si le sacas no, el cargador no Vale, ahora suelta, suéltame el cargador, suéltame el cargador, a ver si tiene balas o no tiene balas. Tiene cuatro. Ah, ¿no? tiene balas. Pero no dispara, es una recreación. Las balas valen en el triple. Este es el problema. A ver. No a ver si dispara. Tú, cosa, Uy, si le se le dispara. Esto, Al la parecer si dispara. A ver, tú vas a sacar la pequeña historia de esa arma. Me la encontré por el camino. Parar de dar al maldito genera. Anda, ahí la tenéis. Que. A ver. Que lo suyo es que no. Que no.. Que las armas, las que no sean legales, que las deberíais de esconder, ¿sabes? Esto ya fuera de rol. Regalos eh, mi abuelo. Ahora el resto claro. de armas, por favor. Hay trampaer y una bendia. No es por nada, pero está mi casa me gustaría un poco de privacidad. Vale, pero aunque sea tu casa, vale, los policías casa. pueden entrar. No, no, no. eh, hey, callaos ahora mismo! Verás. Tú y tú os vais y os compráis una puta casa. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Que, no, venga, que fuera. fuera. Ahora en la calle, venga, pues ahora curarme. Drogas? yo quiero. Yo Yo quiero, ¿Tú me va. Hola, ni. Si fuese droga no estaría tan verde. Me tan guapo. Me curaré yo. No, no, drogas. Droga, ¿eh? este tío vale, este vale, vale Venga Pues ya está, pues ya está Si no es droga, no es droga Venga, cerrar vuestra casa ya Hasta luego. Bueno Un atranco en el cual nadie se ha dado cuenta de nada Eh, está están los polis Toma Se arma es vuestra Y el helicóptero Bueno Yo ahí no tengo nada que ver Bueno, pues aquí dejaría este capítulo Hemos... Hemos destrozado... Hemos atracado un banco en el que nadie se ha coscado La verdad eh, Hemos estado viendo a esta gente que Tiene un problema con la casa